Qué lindo día para ver cuántas personas vieron mi nuevo video que hice para el canal. Bueno, vamos a revisar para ver cómo le fue el video. Bueno, empecemos de una vez por todas. Oh, oh, ah, 5 ah, ah, likes. Nada mal, aunque esperaba algo mejor que eso. Bueno, vamos a revisar a los comentarios para ver qué opinan mis suscriptores acerca de mi video. <tose> Pero qué ah, mames, no ¿por qué peluchin puso un comentario en mi video? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, ah, no mames, ese güey encontró mi canal. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ok, no, mejor hago una solución rápida para poder resolver este problema, pero no tendré más opción. Bueno. Y luego no, tendré que escapar de Latinoamérica. Música agresiva y chingona de fondo.